que ha estado en Costa Salguero, la ciudad de Buenos Aires, y Mix estuvo presente. Nosotros dijimos presente, estuvimos ahí, compartimos algunas entrevistas con algunas personas, estuvimos participando en algunas charlas, algunos eventos, y hoy le vamos a compartir uno de los videos, ya que vamos a ir compartiendo semana a semana un video distinto, y vamos a compartirles un video especial, con una entrevista con una persona, que nos va a hablar de las constelaciones familiares. Esta persona se llama Marcelo Chamorro y es el especialista en las constelaciones y nos va a comentar un poquitito de qué se trata. Vamos a ver la nota, ¿me acompañas? Aquí en la Expo Bolística 2023 y en esta ocasión estamos con un experto en las constelaciones familiares. Estamos con Marcelo Chamorro. ...y nos va a comentar un poquito de qué se trata. Bienvenido, Marcelo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, las constelaciones familiares es un método desarrollado por Berghelinger... ...un terapeuta alemán, filósofo, sociólogo, teólogo... ...y bueno, eh, empapado en muchas herramientas, era misionero... Eh, ...se fue a África, descubrió este método de las constelaciones... ...observando los Zulúes, ¿no? Y él se dio cuenta que con esa arrogancia del misionero... ...que quería salvar a todo el mundo, se dio cuenta que ellos vivían más felices que los que nosotros, los occidentales, digamos, los superados, los europeos, ¿eh? que todo lo tenían, se llevaban mejor con sus congéneres y se respetaban los unos a los otros. Habían, había lo que después denominó él las leyes sistémicas o órdenes del amor, pertenencia o exclusión. Todo el que pertenece al sistema familiar jamás puede ser Excluido de ese sistema el orden, que es la jerarquía, quien llega primero, quien llega segundo, quien llega después, y después el equilibrio entre el dar y el recibir. Con estas tres leyes trabajamos en las constelaciones familiares. Con este método podés, lo podés hacer a nivel individual, online o presencial, porque desde la pandemia quedó esta mi manera de trabajo, eh, y también en grupales. Online, que lo curioso del online en, la, en los talleres míos es que entra gente de todo el mundo, de Chile, de España, viví 32 años en Barcelona... Y llegué hace cuatro, otra vez a Buenos Aires, y entonces arrancamos aquí con el mundo online, porque me agarró la pandemia. Y bueno, son dos maneras, dos me metodologías. Y el viernes este siguiente tengo el día 21 un taller presencial, ¿no? que es otra manera de trabajo. Eh, la eficacia es exactamente la misma. Ah, sí, igual. ¿Qué hacemos con las constelaciones? ¿Dónde nos lleva? A un cambio de conciencia, a dar un lugar desde el respeto desde la pertenencia, desde el orden, a todos los integrantes de la familia. No se trabaja con juicios ni con penas, sino honrando los destinos de quienes hicieron posible que estemos acá. Porque todos ellos ya pagaron un precio por eso. Entonces, si uno está vivo y no hace nada en la vida eh, por, por algo bueno con esa vida que nos regalaron, que nos dieron y nos convertimos en los seres exitosos, o el éxito, aparte, depende de cómo, eh, cómo lleves tu vida. No, no depende de lo económico, porque el ser humano asocia el éxito al dinero. Y no, yo te digo que hay gente que pesca en un barquito y, se, y tiene todo el éxito de su vida porque está en sintonía con su ser. Las constelaciones nos llevan a ese punto, te llevan a encontrarte en un cambio de conciencia en donde ves que el otro no es culpable de nada. Y te hace crecer, te lleva al mundo adulto también, porque si no estás en el reclamo, estás en el niño. Y entonces siempre el problema lo tiene mamá, por culpa de mamá, por culpa de papá, por no sé qué. No, venimos de ellos y ellos tienen una historia. Tomar a mamá y a papá, como decimos en, en constelaciones familiares, quiere decir que es eh, aceptarlos con todo ese precio que pagaron por sus vidas para que la nuestra sea como sea. ¿Y por qué es sistémico? Porque se repite generación tras generación. Y lo que no, no sanó la generación anterior, lo termina sanando la siguiente generación. ¿no? Entonces, bueno, vernos dejó una herramienta poderosa, una herramienta que nos ayuda a estar conectados con nosotros y con una empatía general, global. ¿no? Porque ahí te das cuenta en un taller o en una sesión individual que todos somos unos. Porque empezás a quitarte esos juicios y a entender el por qué... Papá actuó de esa manera o mamá actuó de esa manera. Y para hacerse adulto hay que tener incorporados a papá y a mamá. Papá a la derecha, mamá a la izquierda, es el orden eh, que va. Y este orden está marcado por la biología, porque el esperma conquista el óvulo y ahí empieza la vida y después mamá. Nos, nos tiene nueve meses a pensión completa, o sea que todo el mundo vivió la abundancia, ¿eh? desde, desde la concepción, porque estábamos acá en el penthouse sin pagar nada, y después lloramos cuando nacemos, porque no queremos salir del penthouse con todo pagado, ¿no? La comodidad. La comodidad. ¿Quién quiere dejar la zona de confort? Ya ni de niño ni de bebé quieres dejar esto pero ya éramos abundantes ahí, nos olvidamos, vamos perdiendo conciencias y las constelaciones nos llevan a hacer ese cambio de conciencia y a, a mirar a papá y a mamá como seres humanos, también como esos niños que también les faltaron cosas. No, no es que les faltaron, los papás nos dan lo mejor que saben, tienen y pueden dentro de sus posibilidades. Y entonces después, ¿qué ocurre ahí? Que también son niños que les faltó, pensaron que no recibieron porque querían más, y el adulto, muchas veces, en muchas situaciones, repite patrones e historias porque no se quiere hacer responsable de eso. Prefiere decir, no, es culpa del otro. Claro, y no hace claro. nada. No, el otro hizo eso. ¿Cómo interpretaste vos eso? Es lo que lleva al cambio en una constelación. ¿no? Y de una sanación global. Entonces, ¿por qué es transgeneracional? Porque, aparte de trabajar con la fenomenología, que quiere decir que todo lo que sucede en el campo es por algo, tiene un motivo de ser... Eh, y de la genealogía, del árbol genealógico, de la pertenencia de cada uno, en la genealogía entran los países, entran la familia, eh, entran todas las situaciones, ¿no? Englobamos sí, claro. todo esto, las fechas, englobamos absolutamente todo. Entonces, claro, cuando los cambios se producen con esa integración, vemos a mamá y a papá como niños también, entonces vemos el dolor de ellos, entonces ya lo vemos de otra manera, porque los incorporamos desde el amor. Hay otro observador eh? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Todo cambia, claro. todo se relaja. Entonces, en una constelación, ¿cuándo, ¿cuándo cerramos una constelación? Cuando todo el sistema se relaja. Y eso tiene una consecuencia, porque trabajamos con vivos y con muertos en las constelaciones. Los abortos o las muertes tempranas, que son antes de los 25 años, eh, generan un dolor enorme, porque no hay cosa peor que enterrar a un hijo. ¿no? Entonces, a veces... Esto se calla, los dolores se callan, se quedan guardados y generan enredos sistémicos... ...porque la energía no fluye, no se comparte, hay que ser fuerte ¿eh? y hay que seguir. Y lo hacen, pero esa persona ocupa un espacio y un lugar en la familia. Entonces cuando se lo reconoce y se lo integra desde el corazón, ahí se produce la sanación. Excelente, la excelente introducción a lo que es el campo de las constelaciones, muy abarcativo... Y me gustaría, para poder comentarle a los oyentes, ¿cómo te pueden ubicar? Me pueden ubicar a través de mis redes sociales, en mi Instagram, Marcelo Chamorro-Terapias, bajo eh, y después en mi Facebook, como Marcelo Chamorro. Excelente, Marcelo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por este espacio, este maravilloso espacio para que todos estemos un poquito mejor. Éxitos. Gracias, gracias. Seguimos con más eh, Mix Magazine. ahí estuvimos con Marcelo Chamorro en la Expo Holística, ya vamos a estar mostrando mucho más, tenemos mucho más material para compartir que en las semanas vamos a estar transmitiendo y bien, ahora nos vamos a ir a una pequeñita pausa, vamos a ir a unos temas musical y ya seguimos con más Créate, quédate porque lo mejor está por venir